¿Qué él hizo, qué? Justo afuera Justo afuera del club Tal vez deberías presentar una orden de restricción ¿Por qué? Estás caminando sobre dos de los más poderosos del mundo Tal cumplido y puedo tener estos puños como un seguro de respaldo Ah Con estos a tu lado él estará llorando por las órdenes restrictivas. Los que están en papel o mis piernas. Ambos. Mírenlos a todos, ahorré hoy. Aunque si fuera yo, preferiría las piernas yo mismo. Realmente debo estar frotándote. <ríe> Me gusta la confianza, te queda bien. Pedro, ¿tengo un... en tomar esto? ¿Trabajo? Sí, una señal de socorro 141. Tengo que encontrarme con Shadow y Omega. Oh. Hasta la próxima vez, supongo. Rogue, espera. ¿Ah? ¿Nuckles? Mandente a salvo. ¿De acuerdo? Regresaré antes de que puedas extrañarme. <ríe> Ya te extraño, hey, Sonic. ¿Mm? Ah, ¿qué pasa ahora, Amy? Es que tengo una dura y no sé si tú, Sonic, podrías ayudarme. Um... Está bien. Dime. ¿Qué significa, kiss me, en español? Eso es fácil. Bésame. Mm, uh, gracias por aclarármelo, Sonic. Pe pero ¿Pero qué, Amy? Intentaré Shadow, ah um, yo ah um, uh, Shadow, ah um, puedo, um, uh. ahora ya saben, tú deberías empezar.